¡Rápido, deja un buen like en el vídeo antes de que comience si te gustaría recibir el pase de batalla de la temporada número 3 de manera gratuita! Chicos, recordad que cada día estamos sorteando una skin de la tienda aquí en el canal de MisterDeneox. Así que chicos, si queréis ser vosotros los que recibáis ese regalo, aseguraros de haberle dado al botón rojo de suscribiros y de activar la campanita hermanos. Si te suscribes justo ahora podría ser tú el suscriptor 400.000 del canal... Y eso no pasa todos los días, tío. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de la temporada número 3 del juego de Fortnite. Y es que realmente nos encontramos a tan solo unos instantes de poder contemplar el nuevo evento Doomsday dentro del juego de Fortnite. Y es que como bien dijimos en anteriores vídeos, ya hemos recibido la actualización 12.60 del juego de Fortnite y ahora... Han actualizado diferentes cosas que vais a ver en este vídeo. Y es que no solo eso, sino que chicos, en los archivos del juego se ha encontrado directamente ya todo el evento de Doomsday filtrado dentro de una nueva carpeta. Nuevos desafíos y nuevas recompensas. Todo eso y mucho más tan solo en una actualización. Familia, perdonar este corte, pero chicos quiero deciros que ahora mismo cuando estás viendo este vídeo, estoy en directo en Twitch cada día 3 horas de 3 a 6 de la tarde hora española. Así que chicos, os invito a todos y cada uno de vosotros, si os mola el contenido del canal, vamos a estar grabando vídeos ahora mismo en directo o jugando arena subiendo puntos. Muchísimas cosas diferentes de las que veis en estos vídeos, estamos haciéndolas ahora en directo. Así que chicos, tenéis el link en la primera línea de la descripción. Espero que vengáis todos. Sigamos con el vídeo. Vale chicos, llega el momento de entregar el premio al ganador del anterior vídeo. Así que vamos a recompensarle con una nueva skin de la tienda. Así que chicos vamos a hacer efectiva la entrega del premio en este momento Que no se me olvide chicos porque en la tienda de Fortnite podéis utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite antes de comprar cualquier objeto O sin comprar nada hermanos podéis colocarlo que es gratuito y muy sencillo Así que chicos sentiros totalmente libres de usar el código que más os guste Pero yo solo os digo que si llegamos a 15.000 personas apoyando el código MrDeneox en la tienda de Fortnite voy a regalar 100 pases de batalla. Sí, sí, has escuchado bien, brother. 15.000 personas apoyando el código y regalaremos 100 pases de batalla. Aparte, chicos, vais a poder elegir. Si llegamos a las 15.000 personas, aparte de regalar los 100 pases de batalla, podréis vosotros elegir cuál va a ser la próxima skin que voy a estar utilizando durante todo el mes siguiente para los vídeos. Así que chicos, queda en vuestras manos y si llegamos me comprometo a todo eso. Lógicamente este vídeo, chicos, ya sabéis que va a tratar totalmente entero acerca del evento Doomsday y del evento final de esta temporada número 2. Ya sabéis que la máquina del de evento final de esta temporada se encuentra actualmente en la sala de los agentes, específicamente en la habitación de Midas. Si nos damos cuenta detrás del de agente Midas, se esconde la máquina de Doomsday y chicos... ¿Qué os parece si esa máquina os digo que está a punto de cambiar de fase? Tiene un total de cuatro fases diferentes y os digo que poco a poco esa sala se va a estar iluminando de manera mucho más exponencial, de un color muy fluorescente. Ahora ya han aparecido dentro del pase de batalla nuevos cables en la sala del Battle Royale que están dando la vuelta por toda la sala pero chicos, para mostraroslo todo, mejor entramos en una partidita y lo hacemos un poquito más ameno. Así que chicos, vamos a entrar dentro del juego de mientras que os voy explicando las cosas más importantes del vídeo de hoy. Pero chicos, hay que fijarse principalmente en la agencia ahora mismo porque jamás la vamos a volver a ver tal y como ahora está en el juego. Pensar que uno de estos días va a ser el último día de vuestra vida que veréis la agencia en el estado que está ahora mismo. Porque chicos, dejadme deciros que no va a permanecer ahí durante mucho tiempo. Y es que como bien hemos comentado al principio del vídeo, chicos, ya sabéis que la actualización 12.60 de esta temporada ha sido llamada la actualización del Doomsday. Y es que eso significa que a partir de esta actualización, el evento de Doomsday va a empezar a coger un peso... Que hasta ahora nadie le estaba dando la importancia necesaria. Así que chicos, preparaos porque esta actualización va a mostrarnos a todos y cada uno de nosotros de qué trata realmente esta, este evento final de esta temporada y las nuevas filtraciones están a punto de llegar. Y es que chicos, entrando en profundidad ya dentro del evento, sabemos que vamos a tener dos nuevos sets de desafíos que van a ser introducidos dentro del juego de manera gratuita, son dos, dos sets de desafíos diferentes aparte de los desafíos de tiempo extra. Y es que en primer lugar, como bien sabéis, tendremos los desafíos de overtime, los desafíos de tiempo extra que normalmente siempre suelen meter antes de llegar al fin de la temporada. Así que gracias a esos desafíos, si los cumplís y si los completáis, vais a poder conseguir de manera gratuita nuevos estilos desbloqueables para diferentes skins. Y esos estilos desbloqueables solo se van a poder conseguir en los desafíos de tiempo extra. ¿Y cuáles son esos nuevos estilos que vamos a poder conseguir en esta actualización? Pues hay, por ejemplo, uno de ellos que ha causado muchísimo furor y que realmente se ha convertido en una skin realmente impresionante. Leyes que vamos a tener la versión blanca de la gente banano, además de tener unos retoques dorados. Realmente se ve una skin demasiado impresionante, aunque tenga cabeza de pepino. Así que chicos, preparaos, porque esto que estáis viendo en pantalla muy pronto va a aparecer en todas vuestras pantallas. ¿Os pensabais que realmente lo más importante del vídeo ya lo he dicho? Chicos, estáis muy equivocados, porque los que habéis llegado hasta este punto del vídeo sois los más afortunados, porque lo más importante llega ahora. Aquí tenéis una imagen filtrada de los desafíos de la tormenta de la agencia, desafíos los cuales al completarnos nos van a estar otorgando una auténtica barbaridad de puntos de experiencia y además también vais a ver las recompensas más chulas de todo el set de desafíos contando con un nuevo pico, contando con un nuevo ala delta y contando con un nuevo... Camuflaje totalmente exclusivos de los desafíos de la tormenta de la agencia. Además, chicos, tenéis que fijaros en algo que muy poca gente se ha enterado de esto... ...pero mirar esto que fue publicado en Twitter. Algunas nubes de manera aleatoria han empezado a aparecer formando un círculo alrededor de la agencia. Realmente eso es algo nuevo. Y chicos... Muy poca gente se ha empezado a dar cuenta de eso Quiero que entréis a vuestras partidas de Fortnite Y que os fijéis si las nubes están en forma de círculo Justo encima de la agencia o no ¿Creéis que eso es... Parte del evento final de esta temporada Aquí vais a tener una vista un poquito más detallada Acerca de lo que os estoy hablando chicos Y es que no nos lo estamos inventando Sino que algún tipo de... Substancia No queremos llamarlo nubes por si acaso Pero algún tipo de substancia extraña Está empezando a aparecer incluso en los cielos del juego de Fortnite Y parece ser que la agencia es la culpable de todo esto Puede que el agente del caos... ¿Ya hubiera previsto todo esto desde sus inicios? El agente del caos... ¿Es realmente la persona que está detrás de nosotros observándonos cada día todavía? Grandes misterios se aproximan al juego de Fortnite. Grandes teorías van a empezar a formarse muy pronto. Y nosotros y toda la Neox Army vamos a estar muy atentos al juego. Y ahora, más que nunca, el mayor evento que jamás hemos visto dentro del juego va a tener lugar esta temporada. Y quiero que todos y cada uno de vosotros lo, lo paséis junto a mí. Quiero compartir ese momento con todos vosotros. Así que chicos, estar muy atentos tanto a YouTube como a Twitch como a todas mis redes sociales porque chicos, vamos a hacer directo de este evento y voy a hacerlo con vosotros. Finalmente, quiero informaros acerca de la cuenta atrás que se ha filtrado. Y es que chicos, una cuenta atrás regresiva va a aparecer encima de la agencia. Ya hemos dicho que la agencia no va a volver a ser la agencia que estamos viendo ahora Jamás va a ser una nueva agencia o según algunas filtraciones podría ser una nueva ubicación del mapa de la temporada número 3 llamada Plaza, una nueva plaza situada en este lugar. Así que chicos, con la filtración de la cuenta atrás regresiva encima de la agencia, con todo lo informado en este vídeo, quiero que os sintáis totalmente libres de comentarme debajo en la sección de los comentarios qué opináis acerca de todo lo nuevo. Y es que chicos, para finalizar el vídeo, tengo la mayor sorpresa que jamás habréis visto. La máquina del juicio final va a desaparecer por completo de su habitación para el evento final. ¿Dónde se ubicará esa máquina? ¿Dónde va a aparecer en el mapa de Fortnite? ¿Tenéis alguna predicción para ese hecho? Realmente me ha asombrado saber que la máquina del juicio final no se encontrará en la sala Justo cuando nosotros la vamos a necesitar. Quiero ver vuestras predicciones en los comentarios. Chicos, esto ha sido todo lo nuevo que ha llegado antes de la nueva actualización del juego Quiero que ahora mismo todos vosotros me comentéis debajo de la sección de los comentarios ¿Qué creéis que va a suceder esta temporada en el juego? Chicos, de verdad de corazón me gustaría muchísimo que apoyáis este vídeo Y os recomiendo para todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo Que vayáis a ver el vídeo de ayer porque... Oh, nos hicimos pasar por uno de los agentes dentro de las partidas de Fortnite para trolear a la gente Así que chicos, tenéis ahora mismo la etiqueta encima de la pantalla para que podáis ir a ver el vídeo anterior. Y recordar que cuando estáis viendo justo este vídeo, ahora mismo estamos en directo en Twitch. Tenéis el link justo debajo en la primera línea de la descripción. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!